Non. Soy Fland, soy Sweet y sí, sé que me tengo que cortar el flequillo Pero por otra parte, como os prometí, aquí voy a hacer hoy, en casa de mi abuela El castigo por no subir tantos, o sea, por subir tan pocos vídeos Y bueno, pues lo tengo todo preparado Os dejaré aquí las votaciones que votaron creo que 50 y pico personas Y salió esto, el reto ese de la harina Y bueno, que sí, que sois todos unas putillas Chicos, chicas, todos, hermafotitas, pues todos unas putillas está, está claro tanto lío que me he metido yo antes para enfogar y al final lo acabo haciendo así, ¿sabes? bueno, ahora necesito yo la cocina no, que vaya diciendo los ingredientes, ¿no? porque si no, aquí no hacemos nada aquí tenemos no sé cuántos eh, eh, eh, garbanzos, me cago en todo, garbanzos y aquí está la harina el reto de la harina, pues la harina Bueno, no tiene nombre supongo el reto este Pero es una cosa que yo hacía de pequeña en los Splash Cuando era joven Pues nada, le ponemos unos gramos de harina Unos gramos Unos gramos Unos gramos como que le acabo poniendo La mayoría de la harina Pero bueno, más gramos Lo vamos a chafar Aquí cabra mi cara No lo he probado, ya me ha manchado y, y, y mis padres que me han dicho no sé qué, que vas a manchar toda la casa de la Yaya y yo no. ¿Qué va? ¿Qué, qué, qué dices? Vaya falacias, menudas falacias, eso es imposible. Pues nada, le voy a poner eh, bueno, uno, dos, tres. Este no que es muy pequeño. 4, 5, 6 y 7 ¿Cuántos? No sé cuántos, no lo he pensado la ¿Cuántos beta? necesito para ganar? A ver, mezclate Bueno, pues nada, me he de brincar las manos Yo muy no ¿sabes? Ya estoy haciendo esto por jugar, ¿sabes? Me acabo de hacer una cola con, con una pulserita de estas de, de cosas así raras Pero no pasa nada, sirve como cola Lo estamos viendo que sirve Va a ser muy asqueroso, ¿vale? O sea, lo vais a gozar O sea, a las 7 y 1 empiezo y a las 7 y 3 se acaba Ay, que me he pasado, Payo 19 19 19.00 19.00 oh, ¡Ah, qué asco! De eso no me la que suele ver esto. ¡Sué! ¡Qué asco, tío! Me cuento. Ah. ¿Por qué no voy Bueno, levantar cuatro. ¡Ah! me puta! rotundamente no la cara me niego. Uah. Uah. ¡Qué asco, tío! Pues nada, por fin ya me he lavado la cara y todo. Sí. Y lo vertiente, sobre todo. Porque se te metía en la encía, tío. Molestaba mucho, y tenías todo por aquí. Y se me ha metido en la nariz y me he mocado y me ha salido todo harina. Qué asco tío, qué asco y encima tengo ahora los pantalones estos llenos también y todo lleno, pues al final no he podido conseguir el reto, por desgracia mía, tampoco ha pasado nada si no lo conseguía, quizá tendré que hacer otro reto, ¿no? pero no, con el vídeo de la semana que viene o la otra, ya tendréis suficiente porque os aseguro que también es asqueroso o al menos la mayoría que conozco que lo han hecho han vomitado, <ríe> espero no vomitar, <ríe> y si no da igual no lo pongo, y me faltaba un uno para conseguir el reto, pero oye, que estamos muy bien, ¿no? O sea, cuatro. O sea, ha sido muy asqueroso y seguramente os habéis partido el culo de mí. O sea que no me peguéis, por favor. Y bueno, pues que se me está acabando la batería y deciros que este vídeo ha sido mi castigo por no subir vídeos. Igualmente, existen los tags. Y los amigos cabrones O sea que ya veréis eh, Los bugs a los que me han pagueado Bueno, quería deciros que, que me podéis encontrar en Twitter Como Sweet Pele Azul o Sweet X Love. Sí, creo que es así No, Sweet Es que le voy poniendo y quitando X Porque a veces está ocupado Y a veces no Es he mordido Y es un lío Bueno, pues que eso Que le deis a like Que lo compartáis Que compartáis mi ridículo al mundo Y pues nada que, que espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en la próxima semana con el próximo vídeo, en el próximo día, que he de poner una votación porque no sé, no sé qué día qué día subir los vídeos. Dejadme en los comentarios qué día queréis que suba el vídeo. De lunes a domingo, todos están disponibles. Que, que, que eso os vaya bien la vida, el, el día, el mes. Y, y en cinco días es mi cumpleaños. Adiós. Oh, pero sweet, ¿me llamáis sweet? No, sweet, no sweet. Y hoy vamos a hacer. Tag random que me he encontrado yo por Tumblr hoy buscando La verdad es que me ha encantado Y pues lo voy a hacer No tiene nombre Así que le llamaré Tag random Tumblr o algo así Y bueno, empezamos What do you mostly think about